Este domingo, 8, 8 de diciembre, fútbol por un juguete. Plaza de San Isidro del Huarco, once de la mañana. Veteranos de Guatuzo versus, versus, versus amigos de San Isidro. Trae tu juguete a partir de las 10 de la mañana para apoyar a todos los niños de las diferentes comunidades de Huatruzo y, y San, Isidro. San, Isidro. San, Isidro. San Isidro patrocinan. Te invita a esta transmisión en vivo a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago. Recuerda. Este domingo, fútbol por un juguete, juguete, juguete. A partir de las 10 de la mañana, directamente desde la plaza de San Isidro del Huarco. Vívalo y disfrútelo a través de tvcartagodigital.com.